Segundo de Crónicas, Capítulo 25 Amasías tenía 25 años cuando llegó a ser rey, y reinó en Jerusalén durante 29 años. Su madre se llamaba Joadán, y era de Jerusalén, e hizo lo que era recto a los ojos del Señor, pero no con total compromiso. Después de asegurarse de que su gobierno era seguro, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre, el rey. Sin embargo, no mató a sus hijos, como está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde el Señor ordenó, «Los padres no deben ser ejecutados por sus hijos, y los hijos no deben ser ejecutados por sus padres. Cada uno debe morir por su propio pecado». Entonces Amasías convocó al pueblo de Judá para el servicio militar y los asignó por familias a comandantes de millares y de centenas. También hizo un censo a los mayores de 20 años en todo Judá y Benjamín y descubrió que había 300,000 hombres de combate de primera categoría que sabían usar la lanza y el escudo. También contrató a cien mil combatientes de Israel, listos para la batalla, por cien talentos de plata. Pero un hombre de Dios se le acercó y le dijo, «Majestad, no permita que este ejército de Israel se una a usted, porque el Señor no está con Israel, con estos hijos de Efraín. Aunque luchen con valentía, Dios los hará tropezar y caer ante el enemigo, pues Dios tiene el poder de ayudarlos o dejarlos caer. Amasías le preguntó al hombre de Dios, «¿Pero qué hay de los cien talentos de plata que pagué al ejército de Israel? El Señor puede darte muchos más que eso», respondió el hombre de Dios. Entonces Amasías despidió al ejército que había contratado de Efraín y lo envió a su casa. Ellos se enojaron mucho con Judá y regresaron a casa furiosos. Entonces Amasías condujo valientemente su ejército al Valle de la Sal, donde atacaron al ejército Edomita de Seir y mataron a diez mil de ellos. El ejército de Judá también capturó a otros diez mil, los llevó a la cima de un acantilado y los arrojó al vacío, matándolos a todos. Pero los hombres del ejército de Amasías envió a casa, negándose a dejarlos ir con él a la batalla. Asaltaron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Orón. Mataron a tres mil de sus habitantes y se llevaron una gran cantidad de botín. Cuando Amasías regresó de matar a los Edomitas, trajo los dioses de los pueblos de Seir y los erigió como sus propios dioses. Los adoró y les ofreció sacrificios. El Señor se enojó con Amasías y le envió un profeta que le dijo, ¿Por qué adoras a los dioses de un pueblo que ni siquiera pudo salvar a su propio pueblo de ti? Pero mientras él seguía hablando, el rey le dijo, ¿Te hemos hecho consejero del rey? Detente ahora mismo. ¿Quieres que te derriben? Entonces el profeta se detuvo, pero dijo, Sé que Dios ha decidido destruirte, porque has actuado así y te has negado a escuchar mis consejos. Entonces Amasías, rey de Judá, se dejó aconsejar por sus consejeros y envió un mensaje al rey de Israel. Joás, hijo de Joacás, hijo de Jeú, ven y enfréntate a mí en la batalla. Lo desafió. Joás, rey de Israel, respondió a Amasías, rey de Judá. Un cardo de Líbano envió un mensaje a un cedro de Líbano, diciendo, «Dale tu hija a mi hijo por esposa». Pero un animal salvaje del Líbano pasó y pisoteó al cardo. «Tú dices a ti mismo lo grande que eres por haber derrotado a Edom, presumiendo de ello, pero quédate en casa. ¿Por qué has de suscitar problemas que te harán caer a ti y a Judá contigo?» Pero Amasías no escuchó, pues Dios iba a entregarlo a sus enemigos, porque había elegido adorar a los dioses de Edom. Así que Joás, rey de Israel, se preparó para la batalla. Él y Amasías, rey de Judá, se enfrentaron en Bet-Semes, en Judá. Judá fue derrotado por Israel. Todos huyeron a casa. Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes. Lo llevó a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén a lo largo de cuatrocientos codos, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los utensilios encontrados en el templo de Dios, que habían sido cuidados por Obed Edom y en los tesoros del palacio real, así como algunos rehenes, y luego regresó a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió quince años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de lo que hizo Amasías, de principio a fin, Está escrito en el libro de los reyes de Judá e Israel. Después de que Amasías renunció a seguir al Señor, se tramó un complot contra él en Jerusalén y huyó a Laquis. Pero los conspiradores enviaron hombres a Laquis para perseguirlo y allí lo mataron. Lo trajeron de vuelta a caballo y lo enterraron con sus padres en la ciudad de Judá.